Hola amigos, miren lo que acaba de llegar. Mi libro, por fin, en mis manos. Gracias Barenhaus, te agradezco muchísimo todo el trabajo. Miren lo que es esto, un trabajo primoroso. Miren la contratapa, eh, miren lo que es. Estoy re contra contento. A esto... Ay, tar... Gente, los que lo reservaron van a tener noticias mías dentro de poco. Los que quieren reservarlo ahora, reserváme. Reservame. Y aparte, otra cosa, repiola, acordate que se vienen las fiestas, va a ser un quilombo el día 23, 24, ¿por qué comprar al último momento? Reservá también tu libro para Navidad, llévatelo, va a ser que quedás como un reduque. Chao, muchas gracias, porque gracias a ustedes es que este libro sale. Hasta pronto.